Ganador, una más que te anotás en esta temporada contundente, Gastón Lianza. Bueno, muchas gracias, Marian, La verdad que contentísimo. Eh, una sumatoria de puntos grandes en función del campeonato. La realidad que no sé cómo, cómo quedamos ahora, pero creo que extendimos la ventaja. Así que nada, contento por eso. ¿Cómo definís lo que fue la competencia? No, difícil. Eh, ya sabía que, que Marco iba a tener muy buen ritmo. Ayer eh, fui a mi límite en todas las vueltas de la serie para poder hacerlo un segundo. Y sabía que hoy iba a ser difícil. Así que nada, aguanté... Todo lo que pude en el transcurso de la final y después de, del pescar con un auto con, con goma un poquito más fría, creo que lo aproveché para las últimas dos vueltas. ¿Algún lugar en particular? ¿Costaba un poquito más? Sí, parecía el 3 y 4, ahí Marcos se venía mucho. Eh, creo que nosotros hacíamos mejor la chicana y el curvón, así que bueno, eh, ahí implementé un, un plan de estrategia para, para funcionar bien donde, donde el auto me rendía y en lo otro intentar cuidarme. Felicitaciones, Gastón. Dale, muchísimas gracias. Agradecer a todo el equipo JP Carrera y a Martín Constanzo de los motores. yanza ganador del TC Pista Mauras.